Buenas tardes, está con nosotros un invitado especial, el dirigente de los Leones de Cogido, Audo Vicente, que es tu humilde servidor, Homis Antelizis. Audo, me gustaría que me cuente las expectativas para el partido de esta tarde. Son, son Siempre las expectativas son altas, tú sabes, cada día trae su propio fan. ya una victoria de anoche, tú sabes, nos ponemos en una mejor posición, pero cada día salimos a hacer lo mejor posible con tal de salir por la puerta grande al final del día. Los muchachos se encuentran positivos, estamos todos en salud, que es lo principal, y contamos con el grupo de hombres que tenemos, tú sabes, hay un gran balance en nuestra alineación, un gran balance en lo que es el picheo también. Y contar, tú sabes, y esperanzar de que las cosas sigan funcionando como está el momento. ¿Espera una buena salida de lanzador de que usted empieza a utilizar hoy? Sí, sí, tú sabes, Noli no tuvo tan mal su primera salida, pero fue apenas su primera salida en esta liga. Ya esperamos que la cosa, como ya conocemos un poquito más de cada equipo, eh, tenga un mejor conocimiento de los bateadores y que la ofensiva le dé respaldo que necesita para salir con la victoria en el día de hoy. ¿Algunas integraciones para partir de la semana que viene o después? Contamos, tú sabes, no hay nada oficial, pero posiblemente se integre, por lo menos la práctica, Pedro Florimón, Ciriaco, no hay nada 100% confirmado pero sabemos que tienen interés de venir ya a integrarse a la práctica del equipo. Eh, bienvenido siempre que, eh, que jugadores como esos dos muchachos se integren al equipo, pero por el momento contamos con lo que tenemos, los jugadores jóvenes como Polanco, o ambos Polanco y Eric González han hecho un trabajo excepcional hasta el momento y esperamos que sigan así en su labor. Recientemente escuché que se estaba bailando un cambio entre las Águilas y y los Leones de cogido. ¿Cómo puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, no sabía, pero honestamente a sí. nivel de cambio, ese tipo de cosas no es el área que me compete. Ya Es un área más de oficina, más de Moisés como gerente. Pero si hay algún cambio o algo, tú sabes, ustedes los miembros de la prensa se enterarán en su debido momento. Excelente. El año te, el año anterior entraste como dirigente interino los Leones de cogido y pudiste ganar el campeonato y llegar a México, la Serie del Caribe. No pudieron salir por la puerta grande de la Serie del Caribe pero Ganaron el campeonato tanto que ustedes desearon. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ganaste el campeonato con los Leones? Alegría, satisfacción, tú sabes, eh, agradecido de Dios por, por la danza oportunidad. Y como tú lo acabaste de mencionar, no cumplimos en general la meta, que era también ser campeón nacional y del Caribe, por la nueva faceta que tiene lo que sería el Caribe. Pero eh, este año quizás o el año pasado no afectó a nosotros, quizás este año eh, la suerte nos acompañe eh, al equipo que representa la República Dominicana. Esperemos que sea los del proyecto nueva vez algún mensaje en especial que le pueda dar a la fanaticada de los leones del cogido, nada que nos sigan apoyando, los grandes equipos tienen grandes fanaticadas y definitivamente los leones del Cogido cuentan con la mejor fanaticada de lo que es el béisbol de invierno, se ha demostrado así en los últimos años, eh, contamos con su apoyo, tratamos de hacer todo lo humanamente posible cada día para que el fanático disfrute de un buen espectáculo. Bueno señores ustedes escucharon las palabras del dirigente de los leones del Cogido, Audo Vicente y a este humilde servidor Homis Santelices, gracias Audo por concederme la entrevista y suerte por la partida hasta tarde, gracias